Me tiré tarde, pero que hijo de puta. pensé que está muy. Estaba arreglando aquí, estaba echándome una partida de una privada con un man en el sniper y.. Se me fue, no aguanto. Tengo gente acá. Ahí va, ahí va, va, va herido, herido Ahí lo dejaron ir Muchas pelotas ustedes No, papi No hay nadie qué le pasó Que quedó con como... un Tengo sangre, güey. Venga, ayúdeme, porque no tengo sangre. Manuel está herido y no, y no puedo revivirlo porque no tengo sangre. Ahí le hice unas placas, yo le hice unas placas. Yo tampoco tengo placas. Estoy buscando placas, ni armas tengo, soy... ni munición, es la cosa. Vea, ahí encontré munición. ahí. Yo maté a todos mis pu**as y me quedé sin, sin nada. Una placa, una placa. ¿Te me lleguen a pegar un tiro me matan, güey. No, yo tampoco, yo tampoco tengo tío. placas. Y yo también estoy viendo como estoy yo. Yo estoy en cero. No, pues yo no estoy en cero, pero. Estoy como en... No, yo, ¿dónde están las placas, pero, perro? Adiós, por... Acá hay gente, tengo gente acá. Yo no sé. ¿A dónde? Para allá, por acá más, atrás, vamos. por acá atrás, por acá atrás. Por acá, por acá, pero no sé en qué parte, perro. Por. Vamos, no, vamos. No lo veo, no sé. Velo allá donde están. Velo allá, véalo allá donde están. Uy, marica, qué naipazo me dio ese perro. Muerto, muerto. Ay, me bajó, me, me bajó, me bajó el. No, me bajó. A mí también el puta, pero lo dejé a tiro, Manuel, vaya que está a tiro. Va corriendo el puta. Venga, cúreme a mí, Manuel, arriba, suba, suela. la, la, la. Suba, suba, la, suba las escaleras. Emanuel, eh, por acá, por acá. Suba, suba, suba, suba. Ay, a punta, Súbase por aquí, a ver, por aquí. es preferible que nos las No, no, no, que, no, que nos, nos reviva, nos reviva. No, él no, alcanza, no, alcanza, no, alcanza no, a revivir, él no, alcanza no, a revivir. No, no, el problema es que no tengo... Tengo que esperarlos aquí, Emanuel. No se vaya a bajar. Deje que este marica muera entonces. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen véalo aquí, véalo aquí, véalo aquí aquí están, aquí están va llegar la parte de atrás véalo quién no lo tengo, véalo aquí quién no lo tengo va a, subir, va, a subir, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir Manuel, a la cuenta, a la cuenta de tres yo le digo muerto está casi muerto, Manuel, está casi muerto eso, buena perro, venga, no se va a bajar no se va a bajar rellame otra vez Aquí, Uy, está. marica, le dice venendo. No, y Marica, yo ahorita estoy es más diable, que puta, que tengo arma ni una montaña. Pues, no nos va a caer en esta mierda, que si aquí no hay arma. Ya, las del gente, acá compadre. hay otro, acá hay otro, Emanuel, espere. Acá, acá, acá, vealo, acá. Ay, acá yo... Usted. Vamos, vamos, vamos para allá para donde esté este marica. No vengan para acá porque yo estoy llevado a la puta. No tengo sangre ni una mierda. Bueno, aquí conseguí una plaquita. Por acá había uno. Vealo, vealo, vealo, vealo. Bueno. Me iba a matar y me olvidaba que no había cambiado la pistola. Si bien la sniper no me la pasan, si no la usan, pues. Vea, acá hay, acá, hay acá hay munición de aquí, pesada, acá, acá. Aquí viene otro, aquí viene otro. ¿Lo mató o necesita ayuda? No, yo lo mato. ¿Dónde no, ¿No va, perro? No corra, marica si ya le da peor. Digo, Pablo Escobar, venga, mijo, que no es para eso. Anótemelo en la agenda. Vea que hay bastante munición de, de aquí. Ya. Acá, acá donde estoy yo hay bastante munición. Pesada. Ya voy para allá, estoy aquí recogiendo esto. Lo que no tengo es... Lo que no tengo es... Placa, placa. hay una M21. No, lo que necesito es la... el sniper que le digo. Venga Manuel, venga, venga Manuel, venga para que acerque ahorita para meterle candela. Vamos a la mejora, perros. yo antes. Yo antes para esto era perotieso, güey. A mí me hubieran matado desde hace rato. Vamos a la mejora, vamos a la mejora. Ahí en acá ¿Pero? la que está aquí en y sí, va, a, va a caer una caja acá. Vamos, no sé es qué. Acá lanzo la la gran dinamación en lanzo acá. Esos manes quedaron más ardidos, seguro porque los matamos. Ajá. Yo, sí, yo ese es Franco y fue puta fue que me acabó la balas y me dio... No, a mí, que, sí pues. me, a mí sí me partió dureza. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, está no, no, que... ¿Dónde está Franco? Este, Ahí está mi mía, ¿de dónde está mi amor. Vamos, vamos, vamos a... Aquí a... a aquí a este lado. Ojalá, lo que, lo que quiero no le encuentro, la Sniper nueva. ¿Qué pasó, Manuel? Ahí hay una moto, vea, allá, le, voy una moto allá, le voy a marcar una moto, ya le voy a marcar una moto para que vengan en ella. Hola, Emanuel Tenía rato que no lo veía conectado. Aquí está el Franco nuevo, eh venga, Franco nuevo aquí, más malo. Que aquí, venga, que ya abrí la mejora. Venga, que ya abrí la mejora. Uy, que hay una caja aquí cerca. Vengan, no demoren. son las placas ahí en la reanimación. A ver si encuentro el sniper aquí nada. Que marica siempre carga estas cosas ahí. Allá adelante está la, la, la caja. está el franco, eh. ¿Dónde? Ah, esa. Uy, gracias. Pero esta sí es la, la de los pros. no, ya dejarse anda la paja ahí, ya me no estamos. Vea, cayeron dos cajitas aquí. Ah, ya abrieron. Hay gente, marica. Abrieron aquella acá. Vamos a la que está al, al otro lado por galería. Uy, uy, uy. Chile, no nos quedemos muy, muy parados porque hay mucha gente por acá. Vamos, vamos la, al otro lado de galería. Vamos. Pues confiamos y nos matan. Sí, nos quedamos ahí. Vamos a quedarnos siempre retiradito de ver, esta, está está por aquí. Creo que hay gente allá. Ah, no, pero el ¿y, y la azul que está aquí, ah, vea la aquí, vea de aquí. Vea, ahí hay gente, ahí gente, gente, ahí gente ahí. Hay uno. Uh. Estoy mirando a ver qué veo por acá. ¿Qué veo? Hacen en la moto. No, no, vamos al carro, vamos al carro. Vamos al casa casa carro. De venga, de venga. venga, este carro, venga, este carro. Vámonos en este carro. Carguen todas las. ¿Tienen todas las placas ya? ¿No ¿Tienen reanimación? ¿Tienen reanimación? ¿Cómo hacerlo? Ay, me asustó este marica con eso. Voy en mi moto, yo no ando en carro, porque el carro me marea. Vamos a ver si sí, vamos a la caja, esas cojan las placas y uno que coja las placas. Ahí hay gente, ahí hay gente, marico, un carro. Los maten <crimen> para que lo terminen de matar, mátenlo ahí. Lo dejo y se lo escucho al lado. ¡Ay, está casi muerto! ¡Ah, gale, ¡Que está casi muerto, perro! Marica, siempre los dejo. ¡Venga, Emanuel! ¡Mátelo! Manuel, ¡Manuel lo mata! ¡Manuel lo mata! ¡Ya le cayó Manuel al lado y ya lo peló! ¡Ya Manuel lo mata! Se te preocupes! ¡Venga, reído! ¡No rápido, Manuel! ¡Manuel está de protección con los otros dos! Marica, le di de ese, ese AK-47. Eh, lo voy con ese AK-47 y le partí las nalgas. Y yo le boté lo, el, man, el otro manerillo, se lo boté ahí donde ustedes estaban, ¿no vieron? No, no. Sí, yo, nosotros también lo atropellamos. ¿Sí o qué? Ahí, aquí hay un cargador ampliado. No tengo ampliado. sangre, wey, no tengo nada, no tengo nada de sangre. Aquí no, acá, hay, acá, acá hay caja, acá hay caja, aquí hay. acá hay acá, sí. Ahí hay una placa, ahí queda una placa. Ahí tenían su carrito, güey. Venga, creo que hay otra caja acá, venga. ¿Dónde están? Vean la vean acá, aquí arribita. A mí me ha gustado, estarme así caminando, con orden, lo están esperando a uno para matarlo. sí, eso es lo bueno. Uy, me asusté, pensé que era un carro. Ah, ¿eh? <ríe> Ay, si impu... Ay, marica, esa mierda sí me da rabia a mí cuando me pegan. Y me quedo patinando y no regreso. Hay uno ahí, sí, eh? ahí viene, ahí viene el de, la, el de la computadora. Viene el de la computadora. Está por aquí, está por aquí. Vealo, vealo, vealo, vealo. No, no, no, es bochito, marica. Listo, quítenle ese computador. Vealo, ahí viene el otro caminando está mirando acá. Este traía plata, sangre, granada. Este también, vea. ¿Qué bueno, vamos? No estamos en zona. Quedémonos aquí. Ah, no. ¿Cuál zona? Estamos lejos. One minute, one minute. Tomen, tomen, tomen. usar la candela, palpitas palcita, de incorpora, el pieza. hay gente, hay gente por acá. Se escucha. Marco. Creo que están en las casas de abajo, creo ¿Sí? ahí, escuchaba disparos por ahí. ¿Tiene toda la reanimación completa o le falta...? Allá está, ahí. Tengo dos placas. Hay mucha gente por todas partes. Vea, acá hay gente, vea, vea, vea, vea, vea, a dónde va. Vea, se llevó las placas. Ya no me la había sí. jugando con algo, por Marica, estos son jugadores Está atrás de la caja de la, de la salud En el techo, en el techo En el techo, en el techo, en el techo, en el techo, en el techo? ¿Aquí está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Justo ahí está Esa son, son la escuadra completa, acá esos cuatro y nosotros tres Así es que no sé cómo vamos a ir a matarlos Quiero yo voy entre todos y ustedes se van acercando Ay, me disparan ahí lo matan ¡Marica la zona! No fuera de zona ¿no? En el techo le dejo un dibujo. Yo voy a entretenerlos, a mirarlos donde están ubicados. Uno dentro de la casa. Están dando plomo a mí. Casi me matan, pero no me mataron. Vale, inmundada, no saben lugar. <risa> porque hubieran sido buenos, me hubieran matado. Es del techo, me, me está dando unos francazos ya sí. ¿Qué hacen ahí? ¿no? vamos para allá? Pero yo me pongo sangre aquí arriba Pero ¿Cómo te da? Ya lo recoge, ya lo recoge, nos vamos para allá Va, Vayan rondeando, Manuel, ponga de sangre, ¿no tiene, no tiene placa? No Yo tengo una, en la voy ¿Dónde está el pues, techo, no per Espere, espere, espere esta Uy. No, marica está Baca, en el techo, pero madre, estoy atrás del árbol monte, y no sé monte, No sé cómo me ve, no sé cómo me ve. si sí, estoy atrás del árbol y no sé cómo me ve. Vámonos, acercándole. a acercárnosle. ¿Cuáles putas? No, tiendo. Bueno, tiendo. <risa> por, eh, eh, por eso no me gusta montarme en esas no, motos marica por eso a mí no me a mí por eso me gusta jugar es a pie marica a mí me no que vamos no a pie porque es que esa mierda